Estamos en mi campillo de siempre. Ya está, acabamos de empezar la ruta y vamos a hacer poquísimo porque entre que estaba estado atando un poco la cámara, lo que es aquí, en fin, pensando cosas. Para aquí que para allá. Aparte tengo que hacer compras y cosas. Bueno, que total, que hoy salimos muy poquito, media horita, algo así. Y ya está, me tocaba correr. Pero como quiero ir con mucho mucho cuidado, ayer quise serie de cuesta, hoy me tocaría otra vez serie de cuestas por la mañana. Pero es que no quiero arriesgarme. Entonces, pues la bici que iba a hacer por la noche hoy y las series por la mañana. Vamos a hacer la bici un poquito por ahora. Y seguramente a la noche también saldremos. Porque realmente media hora es que no va a ser nada aquí. Y ya está. Vamos a hacer cuatro grabaciones, un poquito a ver de prueba. Si sale el vídeo chulo, lo subiré. Si lo estáis viendo es que ha salido medio decente medio decente y ya está Llevo ¿vale? la musiquilla para el compañero Pablo, que la llevo muy floja, que no nos enteramos de nada aquí se oye porque está, pero vamos, que de verdad que totalmente garantizado que no escandalizamos, muy suavecito lo justo para escucharla yo, ir un poquito entretenido, como si oye en la radio ¿vale? ya está, venga, vamos a hacer cuatro tomitas y ya está no hay mucho, salida de bici que me está gustando bastante eh, ya digo que Estoy haciéndolo últimamente por la noche en asfalto, asfalto, subir y bajar cuestas, un poquito buscando, buscando subidas y bajar para entrar en fuerza, sobre todo, digamos, para que me sirva, ¿no? Pero claro, yo estoy súper mal de técnica, como decía un amigo, <risa> dice, tienes que se a la montaña, yo digo, ya, ya, pero es que a las 10, 11 de la noche, ¿dónde me voy yo a la montaña solo? Entre que no sé, no veo, aunque lleve frontal, lleve luz, no, no es lógico, entonces ahora hay que aprovechar y salir, pues eso, por cuatro senderitos y cuatro cositas suaves, sin arriesgar y sin hacer tonto, porque realmente mi nivel, eh, más o menos tengo fuerza, más o menos eso, lo voy manejando, porque pues si corres tienes fondo, tienes todo, pero la técnica patata patata, sobre todo cuando te tienes que inclinar y la inercia y tal, y tienes que saber llevar el peso de la bici, sobre todo cosas de esa y trazar bien por lo que tienes que trazar, yo me voy al reguerón de en medio directamente, <ríe> soy muy peligroso, muy peligroso, seguimos. isotónica, pero está, está aquí está a esta altura, o sea porque claro, la idea era seguir más rato, pero se me va a se me va alargando, al final no tengo tiempo solo he traído isotónica, nada más y solo llevo una mini riñonera para llevar el móvil, porque no tengo no me trae mayor, mayor es un poco rollo también, este me permite tener las pulsaciones, luego me miraré que no me suelo controlar las pulsaciones en, en bici nunca me lo llevo, y con esto me lo puedo llevar y voy cómodo que barbanda y bueno luego miraré a ver un poquito a cómo voy subiendo y eso pues ya está eh, aquí dejamos el vídeo os dejaré alguna toma más he grabado bastante tomitas pero bueno cogeré las más chulas las que esté un poco más rápidas las que esté un poquito más más emocionantes dentro de lo paleto que uno es ¿no? pues ya está eh, aquí dejamos el tema he puesto el, el j hostia se me ha movido se me ha bajado Mira, lo llevo colgando aquí. Bueno, bueno ya lo arreglaré. Ahora lo, lo tensaré un poco. Bueno, pues... Ya está. Vamos a hacer la vuelta. No sé ni lo que saldrá. Ahora llevo 5,33 kilómetros en 28 minutos. Tiene 35 positivos. O sea, que más o menos saldrá lo mismo. Pues 10 kilómetros y medio, por ahí. Poca cosa. Venga, que se me hace tarde. Tengo que ya liarme con la comida al mediodía. Se lía todo, se lía todo. A la tarde a ver si puedo, a la noche. Pero ya esto ya es saliendo por la noche en asfalto y a entrenar subidas. Venga, hasta luego, queda ¿eh? muy bien, Deu.